Bueno, esta historia que tiene que ver con eh, la fauna y con la protección de la fauna y el ataque permanente uh, al cual eh, se, ven, se ve sometida, en este caso un, un delfín, que, fue, que lo mataron, ¿no? Cuando se quisieron sacar una foto. Claro, lo que pasa es que se quieren sacar una selfie con el delfín, entonces, esto es un turista en Santa Teresita, sí. que lo encuentra la en la orilla, no tuvo mejor idea que levantar a la cría, llevarla a la orilla, para que la gente la, la mirara de cerca. Pero estamos con en comunicación con el biólogo Federico Argemi. Claro, porque lo exhibieron y el delfín se murió y quedó allí tirado. Y bueno, el biólogo de Taimaiquén, Federico Argemi, está en contacto con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Eh, bueno, Federico, eh, ¿qué pasó exactamente? Después, en tal caso, vamos a entrar en detalles para que la gente sepa cuáles son los riesgos que corre un claro. delfín, aunque parezca obvio, pero sería bueno que usted lo cuente. Pero, ¿qué pasó específicamente? ¿Qué fue un turista que, que quiso llevarlo a exponer al animal? La información que tengo, la que se dio a conocer a través de la difusión periodística, a través de los medios, fue que un turista había retirado un delfín, en este caso una franciscana juvenil, por lo que se ven ve las fotos, para sacarse una foto y... Eh, yo lo denomino el mal de las redes sociales, por ahí, que muchas veces retratamos este tipo de imágenes para hacernos eh, algún tipo de suceso o algún tipo de información, dar a conocer un evento y genera un mal, ¿no? Y estamos eh, maltratando lo que es la vida natural. Eh, el delfín es franciscana joven, dice usted, es, es un animal de, de qué tamaño, sí. en, en, en longitud, metro setenta, las franciscanas llegan a un metro cincuenta, metro setenta máximo en tamaño adulto. Por lo que se ve en la foto es mucho menor el tamaño de ese delfín. Uh -huh. eh, aparentemente será un juvenil. Pero hay, hay que ver, es un, lo que estamos observando es un suceso como se, dice, se denomina una, una foto instantánea. Habría que ver qué es lo que sucedió, si el delfín ya estaba mal, si se retiró en estado vivo. Hay muchos programas de rescate de fauna marina que trabajan con distintas instituciones y fundaciones para preservar y lograr recuperar, en el caso de que esté aún con vida este organismo y poder reinsertarlo y volverlo a su medio natural, ¿no? ¿Cuánto tiempo aguanta fuera de, del agua el delfín? Eso varía con las temperaturas, pero en las condiciones que estamos y si tan extremas de temperatura, pocos minutos. No creo que aguante mucho, a su vez es juvenil, lo cual hace que sea más dificultoso todavía que, que pueda sobrevivir a este, a este manejo, ¿no? Es una situación bastante rara y hay, es, hay que intentar de evitarlo. Uno tiene que estar consciente que está con animales, esos animales también tienen vida y hay que intentar de protegerlos y respetarlos a, a toda costa, ¿no? Que mueren por deshidratación en este caso, ¿no? Sí, todos los cetáceos necesitan el contacto del agua, primero para mantener la temperatura, ya que tienen una capa de grasa muy importante en el cuerpo, y esas altas temperaturas hacen que pierdan líquido muy rápidamente y produzcan eh, el deceso o la muerte por desecación por claro. deshidratación. ¿En cuánto tiempo, Federico? Y, y eso, pueden ser pocos minutos, eh, puede ser algo muy rápido, hay que ver si estaba ya en la costa, si estaba claro. mal, eso... Si su estado no, es, no era el óptimo para la vida, también eso eh, favorece a que eh, se produzca la muerte mucho más rápido. ¿no? ¿Y cómo puede ser que apareció en la costa de Santa Teresita? ¿Qué lectura hace usted? porque es infrecuente esto? No, no es tan infrecuente. Las franciscanas habitan nuestras costas, no. van desde eh, Argentina. Eh, se dan muchos avistajes en lo que es San Clemente, en eh, mar de Anajó bien hacia, hacia el sur hasta Pinamar aproximadamente. épocas donde de ahí se la hacia ve? Al más? Norte. Sí, sobre todo en verano. En verano se ve bastante más y están asociadas a que bajan porque aumenta la temperatura de nuestras aguas y hay mayor distribución de peces, de los cuales son alimentos de ellos, oh. y entonces bajas hacia esta región a alimentarse. Ah. Es bastante común, es, es una especie que está protegida porque es, eh, se cree que está debido a distintos sucesos, principalmente a la pesca incidental está en decreción su población, lo cual hace que sea una especie protegida y que se busque a su vez investigarla e intentar desarrollar información biológica de esa especie para lograr eh, aumentar y conservar su estatus, su ¿no? O incrementar su población natural. Entonces, lo primero ante el avistaje o, o, o ante la presencia de, de un delfín en estas circunstancias, avisar inmediatamente al guardavida, a alguien, a alguna autoridad para que enseguida... Exactamente. Sí. Hay eh, La autoridad provincial que, tiene un, eh, que está encargada de una red de rescate de fauna marina es el OPDS, que es el Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Provincia de Buenos Aires, que tiene una red de rescate de fauna, creo que está eh, involucrado, Mundo Marino, Fundación Aquarium, nosotros tercer, eh, terceramente no somos un partícipe directo de esta, de esta red, pero en sí la apoyamos. ...y es una forma de involucrarse rápidamente y dar una respuesta, y una solución al problema que pueda acontecer. Es común encontrar este tipo de organismos y lo recomendable es respetarlos, intentar mantenerlos en claro, el agua... Claro. No, ...no generar eh, esta confusión de eh, todo el mundo acercándose. Sé que es un suceso y algo raro que uno no ve cotidianamente, pero tenemos que intentar de eh, preservar ese organismo... ...de buscar la forma para que pueda seguir con vida... Y, e intentar recuperarlo para que sea un suceso, ¿no? Claro, porque la ignorancia del riesgo ha hecho que esta gente no se diera cuenta de que estaba poniendo en riesgo la vida de este delfín y lamentablemente... Claro, el, el desenlace, nadie, claro hubiera, ¿no? nadie hubiera querido matarlo, pero claro, bueno, pero, la ignorancia bueno, hizo que... Esto al mismo tiempo, lamentablemente, sobre la vida de este animalito, pero viene bien para, para que sepamos cómo comportarnos, aunque a lo mejor... Eh, Argemi el sentido común Indicaría que no sí, había Que había que devolverlo, no levantarlo claro, así claro. Como uno, eh... un trofeo, ¿no? Pero bueno, eh, le agradezco Exactamente eh, sí. No solo, me gustaría ampliarlo No solo sí, sí. Comente con con los mamíferos marinos Hay otros organismos, nosotros trabajamos mucho Con lo que es el aguaraguazú Que parece un perro y mucha gente lo toman Como una mascota de un perro Y después eh, lo tienen en su casa Y son animales autóctonos que están En peligro de extinción, así como los tapires hay muchos de, de estos sucesos que la gente toma como propios, para, yeah. ya sea para tenerlo como mascota, para tenerlo como eh, un trofeo, de, algún, de alguna forma decirlo de una foto, y son organismos y son animales, y nosotros tenemos que respetar e intentar proteger Según. la naturaleza. Gracias, gracias. ¿eh? Uh -huh. No, por favor. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, tenemos que pasar a, a otra información que. Seguramente, Lorena, va a tener una fuerte repercusión por lo que se ha encontrado en eh, la parte de arriba, en una especie de cielo raso, en una